Pañas Evergreen en Facebook y más embudos conectados para tus negocios es lo que nos ha pasado esta semana, así que acompáñame. Negocios en Digital 895. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Y hoy estamos un viernes más. Viernes 25 de febrero, por fin viernes. Vamos a descansar también luego de haber terminado con éxito y con muchas energías. Obviamente, claro que sí, esta semana de trabajo. Y bueno, acá este, estamos ya a vísperas de cuatro días de feriado por carnaval. Así que desde aquí eh, un fuerte abrazo a todos aquellos que van a salir de viaje o van a hacer algo fuera de sus casas. Bueno, en fin, hoy vamos a hablar, ya saben, los viernes hablamos sobre el videoblog de Katia, todo lo que nos ha pasado a mí junto con mi equipo dentro de la agencia, los retos, los desafíos. Pues seguramente estas historias pueden ser de tu interés para aprender de los errores o de los aciertos de, de, de otras personas, en este caso de tu servidora. Pero bueno, antes de contarles todo esto, que hemos tenido retos eh, muy interesantes esta semana. Comentarles que si quieres implementar un funnel de ventas dentro de LinkedIn y captar leads calificados a través de Leads for Sales, lo puedes hacer, que son nuestras mentorías VIP online para empresas, y que te puedes ya inscribir en la eh, segunda edición de Leads for Sales. Esto va a ser el 15 de marzo, empezamos ya, así que pues bueno, puedes dejar tu candidatura para ver si efectivamente eh, podemos trabajar juntos y hacer sinergia. En fin, bueno, vamos a entrar en materia. Hoy, esta semana ha sido eh, maravillosa. Tuvimos la cuarta semana de List for Sales de la primera edición en la que pues revisamos eh, la parte del perfil profesional de alto impacto, pero la parte de experiencias eh, de eh, educación y de logros. Esto es súper importante y hay una estrategia detrás de cómo eh, redactar este perfil que lo vemos dentro de Leads for Sales. Bueno, eso por un lado. Por otro, eh, hicimos una definición y creación de campañas de Berggrin dentro de Facebook. Y es que recordar que dentro de LinkedIn las camp la, la publicidad es costosa. Es un 3 a 1 en relación a, eh, al resto de redes sociales como Facebook, ¿no? Pero hay un truquillo que tú puedes ocupar, pues, digamos, para generar más puntos de contacto con tu público objetivo y es que tú puedes importar las bases de datos. Esto también lo vemos dentro de nuestras mentorías a las bases de datos de las listas de los potenciales clientes que tú vas trabajando y que los puedes ver con LinkedIn, pero sobre todo con Sales Navigator, descargarte y pasarle a Facebook y a través de una audiencia personalizada, pues, montar, bueno, aquí imaginación al poder, cualquier tipo de campaña, digamos que estos son herramientas, pero ya el, la estrategia de cómo implementar estas campañas va a depender muchísimo pues, de tu creatividad, de las necesidades, de lo que quieras hacer. ¿sí? Entonces, básicamente, a través del de input general de estas campañas, son eh, bases de datos de LinkedIn y bueno, se crean diferentes audiencias, tanto para tráfico frío, templado y caliente y en base a eso se manejan tres etapas con contenidos completamente diferentes, con copies completamente diferentes. Realmente son muy buenas porque una campaña Evergreen puedes dejarlo correr eh, por buen tiempo, ¿sí?, porque pues se automatiza el tema de las audiencias. Realmente muy, muy interesante. So, por un lado, por otro, seguimos, ya saben ustedes, monitoreando y trabajando el networking dentro de LinkedIn, que es maravilloso. Eh, he podido esta semana y la otra también eh, ver la, el potencial del sector tecnológico. Wow, es impresionante. Es un sector de la innovación tecnológica en todas las áreas, no desde el desarrollo de software, inteligencia artificial, Um, eh, reconocimiento facial, bueno, en fin hay bastante potencial ¿por qué? porque bueno, ya está uh, eh, ya estamos dentro del metaverso también, bueno, son temas que justamente tú indagando en el mercado en el que quieres trabajar, te enteras de cosas y esto es bonito, el hacer networking y compartir con profesionales, y tienes la oportunidad de, con, de conversar con profesionales del área tecnológica, muy muy interesante, bueno, eso por un lado, por otro y que en las campañas tuvimos que, o estamos eh, replanteando algunas campañas porque hemos tenido problemas con los servidores de la aplicación con la cual trabajamos. Bueno, eso es parte de, siempre va a haber algún problema o algún otro, ¿no? Hemos estado oh, reenfocando los embudos de email y generando nuevos eh, lead magnets para eh, pues eh, generar un contenido interesante a aquellos que Quieran que este es nuestro público objetivo. Nosotros recuerden, esto es importante que ustedes también lo tengan claro, ¿no? Todos aquellos profesionales, empresas, CEOs, gerentes, es nuestro público objetivo. Que quieran eh, implementar o captar de manera constante leads calificados, pues para eso estamos. Y generamos cualquier tipo de contenido para ello. Así que hemos creado otro lead magnet que son los seis insights de, eh, para que tú puedas eh, hacer negocio dentro de LinkedIn que también les voy a dejar en las notas del programa. Esto por un lado. Y para rematar, ya saben, segmento de entrevistas, hoy entrevistamos esta semana a Oscar Plaza, que es control manager de eh, SIGO acá en el Ecuador, que es el eh, director de Contifico que es esta empresa de facturación electrónica. Estuvo interesante. Hablábamos sobre las, las ventajas que va, vas a tener como empresa si estás creciendo o estás en expansión, tener una empresa que te ayude a gestionar de manera eficiente la contabilidad en la nube. Muy, muy buena. Y una autoentrevista a, a su servidora sobre eh, qué es lo que realmente motiva al cliente y esto en base a una historia que es pues que a nadie le gustaría comprar un eh, perno o un tornillo de 5 milímetros. Es una historia de un libro que estoy leyendo de marketing. Eh, muy, muy bueno, así que les voy a... No se lo pueden perder, esto va a salir el martes de Carnaval y el jueves va a salir la entrevista con Oscar. Así que pues bueno, hasta aquí las vivencias de, de esta semana, mis queridos amigos, desde aquí un fuerte abrazo para quienes festejan Carnaval, porque yo creía y tenía entendido que Carnaval aplica para todo el mundo, o al menos para toda Latinoamérica, pero no ha sido así. Así que pues bueno, en los países que estén festejando el Carnaval, bienvenido. Es época de compartir, de a, acá algo, se mojan los chicos un poco. Es, es bonito, muy muy bonito. Y bueno, desde aquí un fuerte abrazo, que descanse y nos vemos y nos escuchamos, a pesar de que es feriado acá, nos escuchamos el lunes con otro episodio de eh, Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere un abrazo, chao chao.